Bueno, bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tengan todas, tengan todos, queridos avatares. Cuéntenme cómo están, si me están escuchando los que empiezan a llegar a la transmisión. Eh, bueno, cuéntenme si me están escuchando. Y mientras tanto, pues para la grabación, los que escuchen esto en diferido, les cuento que hoy vamos a, a ver eh, una pregunta que me han estado haciendo en estos días varias personas. Estaban compartiendo imágenes eh, generadas por una inteligencia artificial, en un experimento que hemos hecho con estudiantes eh, míos de arquitectura y diseño en la, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana y en la Facultad de Comunicación también hemos hecho este experimento con varios estudiantes. Eh, la idea es cómo utilizar inteligencias artificiales. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta pequeña live, eh, el primero del año, espero que sean muchos este año, eh, el primer live que vamos a hacer acá en Avatar Camián. Va a consistir eh, justamente en contarles cómo funciona esta tecnología rápidamente, cómo hacer para que ustedes puedan probar una herramienta que se llama Meet Journey, que no es una herramienta gratuita, es una herramienta de pago, pero que tiene una versión de prueba donde podemos hacer algunos, eh, algunos intentos. Eh, creo que son como 20 imágenes que uno puede sacar en esta versión de prueba. Entonces, voy a contarles cómo se puede configurar esta herramienta para que ustedes puedan utilizarla, probarla y de pronto perderle un poco el miedo, ver que realmente es algo muy sencillo. Eh, creo que lo interesante de esta tecnología es hacia nosotros, hacia los usuarios, es que viene siendo pues muy simple de usar y que genera unos eh, resultados bastante interesantes. Entonces, me gustaría primero saber comprobar eh, cómo va el tema del sonido, si el sonido y el video están bien. Si se está escuchando, si se ve bien. Siento que está un poco, a ver, siento que está raro. Ahorita como que se me acabó de congelar la, la pantalla. Entonces voy a, voy a comprobar acá rápidamente en mi, en mi propia sesión a ver qué está pasando. Hacer como un monitoreo. Esperen un segundo y arranca. Si sí, se cayó el video. Veo que se cayó el video, entonces vengan a, a ver, vamos a ver si puedo reiniciar el video. A ver qué pasaría. Se me cansó el computador. A ver. Realmente sí, algo pasó con mi, con mi cámara, pero ya, acá otra vez estoy de vuelta. <ríe> qué raro. A ver, vamos a configurar esto. Listo. Creo que ya estamos de vuelta. A ver, voy a comprobar acá en mi monitoreo. Listo. Perfecto. Voy a poner acá. A ver, listo. Bueno, acá veo que ya, está, ya están llegando personas. Bienvenidos, bienvenidas, queridas, queridos avatares. Eh, voy a estar acá pendiente también de los comentarios. La idea es que esto, ojalá entre más personas estén, eh, más me ayuden a pedirle cosas a esta herramienta maravillosa que se llama Mid Journey pues va a ser mucho más interesante esta sesión. Entonces, bueno, les estaba contando ahora sí. Voy a empezar ya la, la, la sesión para no hacerla muy larga. La verdad es que no quiero que se vaya muy largo esto. Eh, les voy a mostrar, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que ha estado pasando en la semana pasada en mis redes sociales. Eh, a ver, bueno, acá está eh, mi, mi cuenta de Instagram, Acá en Instagram eh, yo he publicado, primero publiqué esta imagen, eso fue como el martes que estuve, que empecé a jugar como con esta tecnología y yo puse esta imagen que decía, ¿qué tal me quedó esta foto de una Bogotá del futuro en un multiverso donde la arquitectura intenta hacer algo más sostenible? Y pregunté, ¿adivinen quién la creó? Entonces acá están los comentarios de amigos, amigas muy queridos. Eh, Trunimrod, eh, Miguel Ángel Riaño desde luego le pegó de una a Miss Journey eh, Talí, entonces ahí le respondí que, que mi journey, Diego Cerrato, un arquitecto amigo también, súper querido dijo que el putas, y sí, la verdad es que la calidad de la imagen es impresionante. Mauricio Rojas profesor de, de, de la Javeriana también de Hábitats del siglo XXI, dice que ajá, sin metro sí, hasta las inteligencias artificiales saben qué es lo que está pasando con Bogotá y su metro y, y el futuro eh, ¿qué más? esto pues apareció ahí, después publiqué otra que era esta, y acá sí ya les conté a todos, pues, que estas fotos, eh, supuestas fotografías, estas imágenes, estos renders, los creé con la herramienta MidJourney. O más bien, sería más correcto decir, le pedí a MidJourney que me las creara, porque la herramienta fue la que las la creó. Yo lo que hice fue decirle qué quería. Y eso eh, se llama el prompt. Esa es una palabra que se está utilizando ahorita muchísimo en este medio y significa, pues, eh, lo que, la petición que tú le quieres dar a, a la inteligencia artificial para que te arroje un resultado. Entonces, el prompt que yo le hice fue el siguiente. Yo le escribí a Miss Journey, al, al robot, a la inteligencia artificial, le dije, por favor, a ver, un eh, paisaje, una fotografía, una imagen de un paisaje fotorrealista de Bogotá, Colombia. La ciudad en el futuro con una, una visión optimista y utópica. Eh, ciudad futurística, una vista aérea, con arquitectura, ciudad sostenible, Smart City y ya. Eso fue lo que le pedí y eso fue lo que me arrojó. Eso es, es impresionante. Eh, esto lo comencé a hacer como un ejercicio, digamos, para eh, lo que yo tenía en mente era que en, en la clase les iba a preguntar a los estudiantes qué sentían o qué, qué querían Decirme con respecto a estas imágenes, qué etiquetas les ponían a estas imágenes. Y curiosamente la mayoría de ellos le pegó a, a las etiquetas que yo eh, propuse acá. Es decir, todos dijeron, eso es Bogotá, eso es Bogotá, eso es futurista, es como sostenible. Eh, eh, eh, bueno, como que yo les pregunté por qué pensaban que esto era Bogotá. La respuesta de ellos fue por el ladrillo, curiosamente, por el ladrillo y por las montañas. Entonces, más adelante... Eh, eh, ya con las otras clases, eh, esto no lo implementé en todas las clases que tuve esta semana porque esto lo estoy probando también hasta ahora. Entonces, en las clases del jueves y del viernes, empecé a, a proponerles más bien que entre todos hiciéramos el ejercicio de, de pedirle cosas a la herramienta. Y este que, esto que está acá, esta publicación de Instagram, es el resultado de ese ejercicio. O sea, esto fue lo que... Ellos pidieron cosas, le pidieron cosas enfocadas hacia el ejercicio del proyecto hábitat del siglo XXI, eh, como pensando cómo, eh, cómo podría llegar a ser ese edificio final que van a entregar a, a, al, al finalizar el semestre. Y estos fueron algunos de los resultados que les arrojó MidJourney. Como se pueden dar cuenta, como que el enfoque también era, era hacia el futurismo, hacia la sostenibilidad, hacia la bioarquitectura. Eh, y bueno, es impresionante. O sea, cada una de estas imágenes nos da para pensar, debatir. Eh, obviamente no es un proyecto arquitectónico, para nada. Pero sí es una imagen pues, que como concepto nos ayuda mucho a, a pensar y a debatir. Por ejemplo, esta imagen, ¿qué, me quiere? O sea, ¿qué significa...? ¿Qué significa esto para, para una inteligencia artificial que al decirle, al solicitarle tipo de imágenes de arquitectura del futuro ecosostenible, arroje un edificio altísimo y al lado unas eh, pues, casitas como con teja, como de zinc, como de tejas metálicas? No sé, es curioso. ¿Mm? Esos son otros de los resultados. Entonces, la idea de este ejercicio ahorita que vamos a hacer muy rápidamente es que les voy a mostrar cómo, Ustedes van a poder generar sus propias imágenes, ¿listo? Entonces, los que estén por ahí conectados, y si quieren, escríbanme. Me gustaría que me escribieran en los comentarios qué quieren pedirle a mi Journey. Eso nos va a ayudar también para empezar a hacer pruebas eh, sobre imágenes que quieran, que quieran generar. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a seguir. Bueno, son dos cosas para poder empezar a trabajar en mi journey. Hay dos cosas importantes. La primera es que tienes que tener una cuenta en Discord. Discord es como una plataforma tipo red social, tipo foro, web. Eh, yo, mi opinión sobre Discord es como un team bien hecho, como Microsoft Teams, pero bien hecho. O sea, para que la gente le gusta usar de verdad esto, Discord. Nadie, en mi opinión, usa Teams porque quiere, sino porque le ponen usar Teams en el trabajo en la universidad en algún lado. Discord es una plataforma que la gente utiliza para reunirse con sus amigos, por ejemplo, para jugar videojuegos, para compartir. Entonces, eh, creen una cuenta. Voy a crear la misma. Voy a, voy a tratar de hacerlo todo desde cero para que ustedes me sigan y con sus cuentas eh, que tengan. Lo único que necesitan es tener una cuenta de correo, ¿vale? Con esa cuenta de correo voy a crear una cuenta en Discord y después... Ahí sí vinculo, eh, digamos, mi Journey con mi Discord para empezar a jugar con, el, con, el, con la plataforma. Esperen a ver si están por ahí. Se Me gustaría que por ahí escribieran los que estén por ahí que digan, oiga, sí, se escucha. Sería bastante interesante para saber que me están escuchando bien y que se está viendo bien la pantalla. Entonces, eh, voy a crear una cuenta primero acá. Vamos a ver si es el login. Esta es la cuenta que ya tengo, pero entonces voy a crear una cuenta nueva. Para vale, acá registrarme, voy a utilizar otro correo. Este hombre de usuario va a ponerle uh, avatar 2. Y le voy a poner una contraseña. Y le va a poner una fecha de nacimiento X. Listo. Estoy de acuerdo que me envíen cosas, no. No quiero que me envíen a continuar. Listo. Entonces, ahí ya estoy creando la cuenta. Eh, soy un humano, sí. A ver, girasol, girasol. Ustedes qué dicen esto es un girasol. Tiene cara de girasol, tiene cara de girasol, tiene cara de girasol. Esto no, esto no sé, parece una margarita, pero no sé. <risa> digamos, que, digamos que sí. A ver, listo. Aprobé. Sí, soy, te demostré que soy un humano. Listo, entonces acá, bueno, me va a pedir que crea un servidor, pero por ahora, nada. No, no hay que hacer nada más, sino crear la cuenta en Discord. ¿Listo? Entonces, voy a quitar esto, rechazar. Eh, sí, sí, listo. Entonces, eh, esto es un Discord que no tiene nada, o sea, no tiene ningún servidor. Uno generalmente acá a este costado es donde ve los servidores, los amigos que uno vaya agregando. Pero en este caso, pues, no tenemos absolutamente nada y está bien porque, pues, está recién creado el Discord. Eh, ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto con ya con una cuenta creada. Pero, bueno, entonces ya empecé la primera parte que es crear una cuenta en Discord. Entonces, eh, la idea es que ustedes también ojalá fueran haciéndolo, ¿sí? Si no, igual no importa. Esto como está grabado, pues, lo pueden ir eh, más bien ver después, más adelante, ¿sí? Los que ya tengan cuenta en Discord, pues, Pueden saltarte este pedazo porque simplemente ya, ya la tienen y no hay ningún problema. También les sugiero mucho que hagan esto también en un, en un celular. A veces es como más chévere. Voy a intentar conectar el celular acá para mostrarles cómo se vería el Discord desde una aplicación. Vamos a ver si se puede hacer. No, acá como que no se puede compartir. No se puede compartir... Eh... No, en esta plataforma de StreamYard no puedo compartir la pantalla de mi móvil, desafortunadamente. Entonces, más bien lo que voy a hacer es esto. A ver. Sí. No, deje así, mejor dicho. Porque si no, me tocaría con conectar otra cosa. Pero no, no quiero hacerlo muy enredado. Entonces voy a tratar de hacerlo solamente con la versión web. Eh... Con el móvil a veces es más cómodo eh, hacer ciertas cosas, pero pues no importa, podemos hacerlas también con, con, con la pantalla. Entonces, ya completamos el primer paso, que es crear una cuenta en Discord, algo sumamente sencillo. Acá me dice, sigue las instrucciones para verificar tu cuenta. Listo, eso es importante. Entonces, me voy a meter acá a mi, a mi correo con el cual me registré. Seguramente me va a llegar un mensajito de Discord como este que me dice ok verifique el correo electrónico porque si no cualquier persona podría crear cualquier cuenta de cualquier cosa con cualquier correo entonces a, gracias a eso puede uno verificar listo correo electrónico verificado sigo en discord entonces son tres dos pasos sí que necesitamos entonces este es el primer paso crear la cuenta en discord ya está Sigamos al siguiente paso. El siguiente paso, entonces, tiene que ver ya con Meet Journey como tal, que es esta empresa que está generando una inteligencia artificial con la cual nosotros podemos solicitar imágenes. Eh, sé que por los que me siguen en redes sociales eh, sé, saben que estas semanas hemos tenido debates bastante intensos sobre las inteligencias artificiales. Yo no quiero como eh, en esta sesión, como ir mucho a esos debates. De pronto más adelante hacemos una sesión, ojalá con otras personas. Sería genial tener invitados en el canal de Avatar Camián. Eh, si quieren estar en el canal, díganme, organizamos una party y hablamos un poco de esto, ¿vale? Sobre las implicaciones legales, filosóficas, éticas, estéticas de las inteligencias artificiales en nuestras vidas. Por ahora, solamente vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan entrar. Entonces, les cuento, pues, que uno, esta, esta herramienta no es gratuita. Si uno quiere poder generar imágenes ilimitadas, tiene que pagar como 30 dólares, si no estoy mal, 30 dólares mensuales para, para eso. Pues, que la verdad lo vale. O sea, es muy buena herramienta. Eh, si no, pueden entrar a la beta. Si no estoy mal, son como 20 o 30 imágenes gratuitas que puedes generar eh, simplemente entrando a la beta. Tengan en cuenta que esto es momentáneo. O sea, probablemente en un no sé en un mes, en dos meses eh, ya se van a cerrar las betas y ya no se va a poder probar esta herramienta. Entonces aprovechen para probarla ahorita, porque más adelante puede que no se pruebe. Otra cosa, esto vale $30 dólares ahorita. Lo más probable es que en un futuro esto sea mucho, pero que mucho más costoso. Ya cuando la herramienta esté muchísimo más pulida. Listo. Entonces, ahí le di yo beta. Entré ya a, eh, me sale esta imagen que me dice, te han invitado a unirte a un servidor. Esto es un servidor dentro de Discord, si se dan cuenta, que aparece en la web. Dice discord.com, invite, Midjourney. journey listo. Entonces, eh, este es el servidor de mid-journey. Simplemente entrar a la beta es simplemente entrar al servidor de mid-journey. te lo va a decir, OK, aceptar invitación. Con mi cuenta normal ya había hecho esto. Esta es una cuenta nueva, entonces es la primera vez que voy a entrar al servidor. Listo. Ahí entré. Ah, venga a ver acá. Bueno, listo. Acá está esto. Me pide otra vez comprobar que soy humano y otra vez con los girasoles. Algo tiene la inteligencia artificial con los girasoles. A mí también me encantan. Aceptando invitación, listo. Ahora ya abre Discord otra vez. Abre la aplicación en Discord la versión web de discord también hay aplicación de móvil y también hay aplicación para para el computador de, de discord eh, obviamente es mucho más chévere utilizarlo en en la aplicación pero pues no importa en la web también para el ejercicio que vamos a hacer ahorita funciona perfecto entonces acá que que qué encuentran o sea para los que no conocen discord generalmente a este lado aparecen los servidores en los cuales uno está uno puede crear también su propio servidor mm. Hagan de cuenta como los equipos de Teams, más o menos. Eh, y en el servidor aparecen canales, diferentes canales de información. Los que tienen un hashtag son canales que después, que son de, de chat. Y hay otros canales que son de, de voz, que uno puede poner eh, webcam y toda la cosa, pero pues ahorita no viene el caso. Entonces, eh, están estos, oh, bueno, entonces cuando uno entra acá me aparece como en el inicio unas imágenes. Muy interesante. ¿Esto qué es? abrió una cosa acá. Cerramos esto. estos son imágenes que la gente está solicitando en los canales públicos. Ah, no, Showcase. Es como un canal de, de cosas chéveres que la gente ha generado con esta herramienta. Eh, y, bueno, acá uno se puede, esto es muy engomador, la verdad. Esto es bastante enviciador porque uno no solamente eh, solicitar cosas, sino también ver lo que la gente está haciendo es apasionante. Acá en este, en este showcase, si se dan cuenta, solo están las imágenes, no están las palabras que utilizaron para solicitarlos. Porque para algunos usuarios que se están volviendo como expertos en esto de saber pedirle a la inteligencia artificial qué hacer, eh, se están, eh, digamos, ocultan las palabras. No quieren que los demás sepan cómo logran resultados como estos tan impresionantes. Entonces, eh, de hecho, es como un um, oficio nuevo que se está generando, que es como prompt engineer, como el ingeniero de prompts, que es básicamente una persona que está mediando entre la inteligencia artificial y, y el ser humano para solicitar cosas. Oye, mire, esto está impresionante, esta imagen. Entonces, eh, lo chistoso es que. Ahorita están utilizando otra inteligencia artificial para solicitarle prompts para MidJourney. O sea, hasta el prompt engineer está desapareciendo por eh, la inteligencia artificial. Miren la calidad, miren la calidad de estas fotografías. Esto es impresionante el nivel de calidad que tienen en las imágenes que vota MidJourney. Ah. Mi bueno, entonces ya, empecemos. ¿Qué a hacer? ¿Cómo hago yo para crear mis imágenes? Ya no quiero ver más imágenes de otras personas. Ya lo he hecho todo el tiempo. Quiero aprender a hacer mis propias imágenes. Entonces, miren que hay un canal acá que se llama Niwis. Niwis en la jerga de los juegos de rol, generalmente de, de la cultura digital, son como los nuevos, como los primíparos. Esa sería como nuestra palabra, nuestra traducción. Entonces, voy a meterme a cualquier canal de Niwis. Voy a coger este 115 que está acá. Y vamos a ver qué está apareciendo. Lo chévere de, de los canales de Newis es que uno puede ver la gente que pide, que le solicita al bot de MidJourney. Entonces, por ejemplo, acá él le puso el prompt. Fue seis, girls in Paris, eating sheets, drinking red wine, walking, sightseeing, if it etc. Acuarela. Entonces, con esta palabrita clave y con esto, sí, básicamente esta palabrita clave es lo que hace que esta pieza se vuelva como una acuarela. Esto es muy chévere. o sea, es, es bastante interesante ponerse a ver qué resultados arroja lo que la gente pide, porque ahí eh, empieza uno como a mirar detalles, como truquitos que la gente está utilizando. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, eh, piden, ah, mire, Arts by Giger. Entonces, quieren como que el resultado se parezca a algo que hiciera otro artista, que es algo que se pide mucho. 8K de resolución. Es muy normal eh, ver como... Palabras como high definition, un real engine, como palabras muy técnicas para solicitar resultados específicos. Acá una cosa muy importante de, de, de, de saber hacer prompts es que si entre más sepas tú, entre más cultura tengas eh, de fotografía, de cine, de imagen, de filosofía, de artistas, pues vas a tener más capacidades para hacer mejores resultados. ¿sí? Entonces, eso es algo que es bien interesante. Entonces, ya. Vamos a empezar a hacer la primera imagen. Nadie, venga a ver si, ¿sí? nadie me ha escrito nada todavía, porque me gustaría que alguien me contara qué quisiera ver, qué quisiera ver, qué quisiera que le hiciéramos a la, a la inteligencia artificial. Entonces, venga a ver, voy a chequear en mis, en mis posts, a ver si por ahí alguien me, me dijo algo. A ver qué les gustaría ver, qué les, gusta, qué les gustaría que hiciéramos con esta inteligencia artificial. A ver... A ver, por ejemplo, Alfonso Solano, muy, muy querido profesor. Carlos Vázquez, hola, Carlos, ¿cómo estás? Dice, arquitectura futurista, listo. Entre más específico, va a ser mucho mejor el resultado con lo, con base, con lo que queremos eh, dar. Alfonso Solano me, me pidió que le pidiera a la inteligencia artificial que nos muestre sentimientos como que nos muestre algo relacionado con, con sentir emociones. Entonces, va a primero a hacer el de, el de Alfonso Solano y mientras Carlos se le ocurre eh, cómo hacer más específico el prompt, eh, vamos a empezar con, con este ejemplo de, de, Car, de, de Alfonso, que me parece súper interesante. Entonces, ¿cómo se hace? Primero hay un comando. El comando es con, con el slash, con el backslash, y le pongo imagine. Gina, Imagine, aparece Imagine Prompt. Yo siempre le pongo acá Prompt. No sé si sea necesario, pero yo siempre le doy clic acá, que quede como ahí el prompt. Porque usualmente uno si escribe esto sin nada, que a veces se le olvida uno poner el Imagine, eh, pues no hace nada. Por eso yo siempre le doy el prompt para acordarme. Entonces le voy a pedir eh, que, me, que me cree, a ver, voy a pedir que me cree un, una selfie. A selfie. Oh, mi mi ¿Qué? Mi... El teclado está como fallando selfie of eh, mid journey mm, porque porque en inglés se puede en español de hecho se puede en cualquier idioma pero hay más etiquetas o sea hay más trabajo de entrenamiento de la inteligencia artificial que en inglés entonces generalmente se mejor se generan mejores resultados Selfie of Miss Journey, bot feeling, eh, eh, feeling things, no sé cómo decir eso. Eh, about eh, eh, his, no sé, yo, ya le puse género, pero pues no sé cómo decirlo sin, sin utilizar el género. Una selfie del, del robot de Miss Journey sintiendo cosas acerca de su trabajo. Vamos a ver qué pasa. Uno puede ponerle más, más trucos. Hay un truco chévere. Si quieren aplicar de una vez, hagámoslo, que es eh, utilizar de una vez la cuarta versión de MidJourney. Por defecto, utiliza la tercera. Utilicemos, hay algo para activar la cuarta, que es, no sé si lo estoy haciendo bien, creo que es guión, guión, y B4. B4. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Imagine Prompt, talad, listo, Enter. Ah, oh, no, escribí mal el... el el B4. Vamos a ver qué fue. Creo que es separado del guión. Entonces vamos a ver. Copio y pego. Tenemos este de acá. Listo. A ver. Ahora sí como que ahora sí como que sí lo está haciendo. Espera, espera. A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Si se dan cuenta, esto como es un canal público, digamos, dentro del servidor de Midjourney, Journey, entonces van apareciendo otras cosas. No me cogió el... El, el comando por eso siempre prefiero hacerle imagine prompt y ahí sí le escribo el prompt entonces acá no me están apareciendo trabajos que otras personas están solicitando al servidor selfie of me bla listo creo que ya ahora sí voy a copiarlo por si las moscas y enter su no me está funcionando el b4 bueno, entonces, dejamoslo en el B4. Ahorita reviso bien cómo era, pero pongámoslo así. Ah, OK. Primero, antes de utilizar el servicio, tengo que aceptar los términos y condiciones. OK, listo. Ya los acepto. Perfecto. Ya. Listo. Muchas gracias. Empecemos ahora sí. Eh, ah, ya. Ya lo puso. Entonces, miren que acá me aparece. Selfie of eh, Miss Journey Bot feeling things about his job. Entonces, miren que ya empezó a hacer el proceso. Entonces, acá aparece 0%, 31%, empieza a crearlo. No es un render, si se dan cuenta, como que cada vez, o sea, cada vez crea nuevos detalles, ¿sí? No es como que esté renderizando una escena como tradicionalmente se hace, sino eh, se empieza a generar como se pulen los detalles. Y al final, pues, vamos a ver qué pasó. Entonces, me toca, ya, ya cuando lo genera, como que lo manda a la cola. Entonces, me toca ir a buscarlo ahora. Eh, esto, mientras que vemos ese, miren tan chévere esto. Cráneo en el y Esto lo escribió en, en español. Y miren lo que generó. Cráneo, crane, claro. Ese es el problema. O sea, en español no es tan chévere. Es mejor utilizarlo en, en inglés. Listo. Eso fue lo que me salió. Selfie of me, journey bot feeling things about his job. Un prompt súper simple. Y me generó cuatro versiones. Yo no le pedí estilos. Entonces, Johnny dijo, bueno, ok, como este señor no me pidió estilos, mandémosle varios estilos a ver qué, a ver qué, a ver con cuál se va. Entonces, hay cuatro versiones. Uno, dos, tres y cuatro. Ese es el orden. Uno, dos, tres y cuatro. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, estas cuatro versiones podemos hacer dos cosas con estas cuatro versiones. Si alguna me gustó, podemos irnos con alguna o puedo pedirle dos cosas. Darle upscale, que simplemente es, no es solamente que me aumente la resolución, es que me genere la versión con un nivel de detalle mayor, que en, en mi Journey significa crear incluso nuevas cosas que antes no se veían, crear detalles en cosas que antes ni siquiera existían. Entonces, ese es el upscale. Puedo hacerle el upscale del 1, del 2, del 3 o del 4. O otra sería sacarme cuatro versiones adicionales sobre alguna de estas eh, imágenes. Mm, yo como no le pedí ningún estilo, ni ningún lugar, ni nada. O sea, fui como muy libre. Entonces, mi journey fue también muy liberal. Me gusta mucho este estilo como hecho a mano. Este estilo cartoon como que me llama la atención. Se aleja un poquito de lo que he hecho. Entonces, voy a pedirle que me genere cuatro versiones más de este. O sea, le doy B1, que ese sería el 1. Entonces, le doy clic en B1 y ya. O sea, como que esa, ya arroja esa petición y vamos a ver qué, qué, qué sucede. Pero adicionalmente, le voy a pedir también que me genere este. ¿Cuál? Este. Este está como más triste. Este está como, como medio depresivo. Este me gusta. Entonces, voy a pedirle que me genere este con mayor resolución. Aunque este se ve como fotorrealista también, como Star Wars también me gusta harto. Pero bueno, vámonos con este. Este no sé, este se ve como... No, no me gusta mucho. Eh, voy a pedirle entonces que me haga el upscale del cuarto, es decir, de este de acá. Entonces, doy clic a upscale. Este botoncito de acá significa pedirle otras cuatro adicionales, diferentes a estas. Pero entonces vamos a ver qué me arrojó con, el, eh, con las versiones del primero. Y con el upscale del cuarto. Entonces, voy a bajar. Este es un servidor público. Entonces, ahí es todo lo que la gente está pidiéndole en este momento. Ojalá que ustedes estén ya metidos por acá eh, pidiéndole cosas. A ver, ¿cómo sabe uno cuál es su, su petición? Porque cambia un poquito el fondo. Se vuelve como más amarillito y ahí así sabe uno que es el de uno. Por ejemplo, este, miren. En este momento está esperando, esperando que, que comience. Entonces, Esperemos a ver. Acá dice Stephanie, me está pidiendo personas escapando de una arquitectura tecnológica masiva. Listo. Stephanie, porfa, escrímelo en inglés. ¿Vale? Con eso se lo manda. O sea, va a ser más fácil para mi journey que, que me lo... Entonces, si quieres... Y, y si quieres meterle como cosas específicas, como por decir algún tipo de... de, de de arte, o sea, si quieres que esto sea fotorrealista, si quieres que esto sea como basado en una película específica, si quieres que esto sea como dirigido por un director de cine o de fotografía o hecho por un artista específico, ese tipo de cosas pues va a dar mejores resultados está lento, oiga Están pidiendo, por lo que estamos pidiendo muchas cosas, todo el mundo al tiempo entonces ahorita seguramente está lento, vamos a ver este cuál es el que me este es el. No, entonces toca esperar. Toca esperar a ver qué salga. Hay un, hay un truquito que me enseñó un estudiante, eso es lo que me encanta esto, que uno, uno aprende también de los estudiantes. Y es como uno puede crear un servidor propio y en el servidor integrar el bot de Midjourney, y así no tiene como que perderse entre, entre todas las peticiones de muchas personas. Y eso se puede hacer con la versión eh, de prueba también. Si quieren, ahorita lo, lo intentamos a, hacia el final. Eh, mientras tanto, yo creo que voy a ir pidiéndole algo para al, las otras cosas que me estaban diciendo en el chat. A ver. Porque eso queda ahí. Y, ah, mira, acá ya me generó uno de los que le pedí. Este es el de la selfie, la versión, esta versión. Esta es la versión que me generó eh, upscaled. Entonces, tiene un nivel de detalle mayor que la anterior. Miremos, por ejemplo, acá hay un, hay un problema con, con Miss Journey, con las inteligencias artificiales y han sido los dedos. Es, es donde uno se da cuenta que todavía esto no se ha terminado de inventar. Eh, está raro, está simpático, interesante. Lo voy a guardar para compartírselo a Alfonso, eh, que esa fue su, su petición. Eh, pero la verdad me gustaría ver mucho la... la las cuatro versiones que les solicité, estas son las que, les, las que quiero ver. ¿Qué fue lo que me hizo con las versiones como hechas a mano? Porque me sorprendió que la misma herramienta me arrojara eso hecho a mano, como con un estilo artístico así hecho a mano. A ver, de una vez voy a guardar estas cosas para tenerlas ahí a la mano. Miren que esta versión, por ejemplo, no tiene muchas cositas, muchos detalles que la otra. De hecho, acá, acá en esta los dedos se ven mejor. Se ven como los cuatro deditos, se ven como mejor. En la versión ya upscaled como que pasó algo con la mano y no me pareció tan chévere el resultado final. Miremos, eh, miremos las versiones. Miren acá. En esta algo pasó con la mano que no, no me gustó mucho. Miremos las cuatro. A ver, esto sí está interesante. Meet Journey haciendo su trabajo. Ok. <ríe> una se supuestamente es una selfie. Como que le cuesta trabajo entender. O sea, no, el, el, el, el bot en teoría se está tomando una selfie, ¿sí? Pero no es como tal la selfie. Es como una foto o una imagen del bot tomándose la selfie. acá ah, y Acá incluso aparece el bot como un robot. Está rarísimo, está loco, está muy loco esta, esta petición. Lo que, lo que no siento es como que se sienta cosas. Bueno, no sé ustedes qué piensan. Este tiene como cara de, de que se está enloqueciendo. Esto de pronto puede ser lo más cercano a, a BitJourney sintiendo cosas acerca de su trabajo. Entonces voy a hacerle un upscale a esta primera para ver cómo queda. Y mientras tanto, ahora sí voy a hacer, va a coger tal cual la que me escribió Stephanie. Perdón, sí, Stephanie. Entonces, voy a ponerla acá. Escribo Imagine. Imagine. Prompt. También, listo. Y acá escribo el prompt. Va a ser people escape. O escape of the architectural artist. Ahora, voy a poner como people escaping una cosa interesante es que uno puede empezar a, a jugar con esta con este lenguaje eh, uno como que a las máquinas como que intenta ponerle todo como con etiquetas, como sencillo como fácil, pero curiosamente a Mid Journey eh, uno le puede poner un poema por ejemplo un fragmento de poesía para que genere algo con eso, o sea, entiende bastante bien el lenguaje natural de las personas a ver, people escaping of a ver cómo lo ponemos, people escaping eh, from uh, massive architecture, puede ser architecture building, mm, scared. Va a poner pongámoslo oscuro, les parece. Scared eh, va a poner photorealistic si lo escribo bien. No tengo ni idea, pero digamos que sí. fotorealistic. Voy a ponerle HDR, que son como esas palabritas clave técnicas. Eh, 8K. Unreal. Unreal Engine. Eh, eh, voy a ponerle. No, ya, póngamela así. Scared Massive Architecture Building. Ya, listo, yo creo que ya. Ah, puede ser no, dejémoslo así, o oh, pues sí, pongámosle cyberpunk como para ver qué démoslo hacia ese género hacia ese género literario artístico, ¿listo? creo que ya y, ay, a ver si, le, a ver si ahora sí me funciona el, el B4, a ver si es que lo escribí mal, será guión, guión, B4 vamos a ver si así, si me la reconoce a ver entonces miremos qué fue lo que hizo Mientras que hace eso, pues miremos cuál fue el resultado de la petición anterior. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, Ah, acá está. Ah, bueno, este fue ese robot feo que no me gustó. Entonces, más adelante debe estar. Estas son las cuatro versiones. Entonces, más abajito ya debe estar la versión que le solicité. Que sería la, la que le voy a compartir a, a Alfonso Solano. Ah, esta. En teoría, ahí está eh, el Mid Journey, una representación de sí mismo sintiendo cosas acerca de hacer su trabajo. <risa> está chévere, porque si se dan cuenta, está como con un aparato que parece como un celular. Yo no sé qué aparato sea este, pero una cosa curiosa es que el aparato tiene como cámaras. Entonces, como que está observando. Uy, no, está chévere, porque es como que está observando, está reinterpretando cosas. Lo único que le faltaría es como... Como, hacer, como haciendo algo, ¿no? Haciendo su, las imágenes. Y tiene ahí. Bueno, está muy loco. Y unas flechas como mostrando su cabeza. Loco. vamos a ver qué me salió con la petición de, de Stephanie. A ver, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Listo. A ver qué es esto. Uf. Se, se ve lo de, entendió bien lo de arquitectura masiva, ¿no? Como brutalista. Es oscura, o sea, se entiende como el cyberpunk, pero no veo a la gente como escapando, ¿cierto? Si era, si era esa como la idea, ¿cierto, Stephanie? Como la gente escapando del edificio. Entonces, de pronto tocaría afinar un poco el prompt para... No sé cómo, cómo qué decirle. Pero de todos modos, aún así, está generando unos, unos espacios muy... Esta imagen de abajo me parece genial. Démosle un upscale a esta imagen de acá, B4. Y mientras tanto, eh, Carlos decía que una arquitectura futurista. Vamos a ver. Vamos a, a, a pedirle algo diferente, un poco diferente a lo que le, a lo que le he pedido con el tema de, de la arquitectura. Imagine prompt, pongámosle, a ver, pongámosle ¿qué pasaría si esta arquitectura futurista fuera, eh, ¿te gustó cómo quedó, Stephanie? ahorita miramos cómo quedó la versión ya eh, definitiva, digo, bueno, la versión el, ay, perdón, le pedí fue cuatro versiones a esta, la en era el upscale de la cuarta o sea, que traiga una, una versión mejor de la, de la de acá abajo, si quieres alguna de las otras me avisas, tengo todas toda quedan como unas 15 imágenes para generar eh, a ver, es que no sé, qué, no sé qué hacer no quiero hacer la arquitectura futurista de siempre mm, ya sé, hagamos una arquitectura futurista ahorita que estamos con The Last of Us ¿no? con la moda de, la, de The Last of Us mm, voy a poner más bien así mm, arquitectura eh, futuristic, futuristic landscape From the uh, last of us universe, with um, no sé quiero hacer quiero hacer gente corriendo no sé por qué quiero hacer gente huyendo uh, with uh, scared people uh, escaping running escaping no, escaping, ¿existe ese, ese verbo? Escaping, suena como que no es un verbo que, que esté bien dicho en inglés. Vamos a ver, utilicemos nuestro querido amigo Google Translate, huyendo, running away, exacto, running away, running away from the, from the infected. <risas> Was, Listo a ver qué pasa. Ah, pongámosle estilo, eh, o no sea, sé, hagamos algo raro, pongamos Dali eh, Style. Sí. A ver, qué, a ver qué, qué, qué saca con eso. La idea de esto es experimentar y jugar, o si no, ¿cuál es la gracia? Listo. Digámosle a eso. Ay, ¿qué pasó? Ah, mm, interesante. Entonces no puedo Pedirle cosas acerca de cosas de, de, de, de personas infectadas. Entonces, acá ya empiezan a ver los eh, prompts que están prohibidos, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Entonces, no van a ser infectados. Prompt de eh, zombies, monsters, no sé. Voy a ponerles monstruos y ya. A ver si hay algún problema con eso. No creo. No, ahí está. Listo. Entonces, eh, mientras tanto, a ver dónde está la que ya había solicitado. Miremos. Mira cómo quedó, Stephanie, la imagen. Chévere, ¿no? O sea, todos No sé si era lo que tú tenías en mente cuando la pediste. A mí, por ejemplo, me gusta más no tanto llegar a cosas que ya tengo en la cabeza, porque para ese caso, pues, las creo... Por otro lado, sino más bien que me inspiren como cosas raras y que me inspiren y que me arrojen, no sé, situaciones, lugares. Esto está chévere, está, está interesante, es inquietante la imagen, me gusta. Me gusta como resultado. Creo que lo que me gusta de Midjourney, y lo que me ha gustado más es que no es muy difícil llegar a resultados muy buenos como otras herramientas que sí si toca saber hacer muy bien los prompts. Miren, por ejemplo, esto tan lindo que hizo alguien. Pidió Pet Grooming Shop, Interior Design, Zen Minimalist, Modern Calm, Japanese Corting, right? Vintage, Ultra Realistic, High Details, Onsen. Y, ah, mire, acá le pidió la proporción, 3, 2. Entonces, uno puede jugar también con esos aspectos técnicos. Revolución Industrial. Oh. Bueno, miremos cuáles son los resultados. Y ya para, para finalizar, les muestro cómo crear su propio servidor. Para no tener que estar luchando con todo lo que la gente pide. Eh, bueno, esto fue lo que pedí del The Last of Us Universe. Vamos a ver si si tiene algo. Está interesante porque, por ejemplo, esta de abajo me parece que es como la que más... Mire, esta como que tiene la silueta de, de un personaje, ¿no? De The Last of Us. Pero esta de abajo como que intenta recrear un poco ese mundo, ese, pero lo mezcla con una arquitectura futurista. Una cosa chévere de The Last of Us es que no hay futuro, porque pues, pasó ese suceso con, con los hongos y, bueno, ya lo verán, en la serie o en la película o en el videojuego, pero no llega a haber nunca como un nivel de futurismo tan alto. En cambio, acá sí hay como un futurismo que me trae a Telastofos. Last of Us. Entonces, voy a coger esta acá abajito y le voy a decir, sáqueme un upscale, o sea, muéstreme esta mejor offscale de la cuadra y miremos rápidamente que más ah, va a guardar la, la, la, la imagen, me pareció chévere también guardemos esto y eh, a ver miremos qué más pasó por acá acá me está pidiendo al offscale de, pero se parece a Dalí, se me había olvidado que le había puesto Dalí style, claro Sí tiene un poquito de estilo de Dalí. A ver, miremos. Tal vez por los fondos, el desierto, ¿cierto? Como este. Sí tiene como un estilo dalí, Daliesco, Por eso me arrojó como este tipo de, de desiertos. Siento yo que es... Y, y el tipo de cielos también. Pero, en, en fin, me gustó... La que más me gustó fue la, la cuarta. Entonces, vamos a ver cómo queda esa cuarta y ya les muestro lo último que les quería mostrar. Esperemos ahí. Bueno, entonces, mientras que arran, mientras que mientras que empieza esta, a ver vamos a ver qué más dicen por acá. A Stephanie le gustó la cuarta también, se sí, me pareció muy muy chévere. Ah, mire, ya salió. Ahí está empezando hasta ahora. O sea, entonces cogió como la ay, uy, se me fue. Cogió como la base, como lo que tenía y sobre eso empezó a trabajar, listo, acá está. Ya, ya lo hizo, uy. Es que es curioso, a veces lo hace, a veces se demora, a veces es más rápida. Entonces acá ya esta imagen tiene más nivel de detalle, si se dan cuenta que antes no tenía tanta gente, antes solamente había como una persona y ya. Ahora hay más personas acá. Hay un niño, dos niños, perros, no sé qué es esto, hay unos monstruos. Mm, sí, faltó lo de la gente corriendo, no, no, me, quiso, no me quiso generar cosas de, de gente corriendo, no, no sé cómo pedir que me salgan esas imágenes, pero sí generó algo raro, futurista, medio Dalí, surrealista, chévere, es un, insisto, es un buen resultado, es un excelente resultado, es impresionante, ya que sea lo que uno necesita o lo que uno le sirve, pues ahí sí, por eso es que digo que vale la pena de verdad si uno quiere darle duro a esta herramienta, pagar los 30 dólares mensuales y darle, darle, darle hasta sacar prompts de lo que uno realmente quiere. Pero bueno, chévere, me gusta como resultado el ejercicio. Entonces, ya para finalizar, les voy a mostrar cómo generar su propio servidor para... Eh, como tener sus propios, sus propios, eh, sus propios canales, más no dicho que no tengan que compartir el canal con más personas. Venga, a ver si de pronto, de pronto me aparece el servidor que tengo, que ha creado para las clases. No. No, y me tocaría ahorita ponerme a invitarme. No, hagámoslo más sencillo. Hagamos un servidor acá. Voy a crear un, un servidor sencillo para mis amigos y yo. No sé, servidor de avatar camian 2, no importa. O sea, este no lo voy a utilizar, sino solamente ahorita. Eh, no, ahorita no. Listo. Entonces ya tengo mi servidor, que es este, este de, acá, ese de acá. El servidor de avatar camian 2. Entonces, en este servidor tengo el canal, un solo canal de texto y un solo canal de voz. En el canal de texto, uy, perdón. Es que no sé por qué activé el de voz sin querer. Ya. Bueno, en el canal de texto que se es esté acá. A ver, listo. Canal de texto, sí. Ay, no, es que me metí fue en el canal de voz. Ya. Ah, sí, listo. Sí, ese es el canal de texto. Entonces, para que funcione, a ver, voy a hacer la prueba. Voy a ver qué pasa si le digo Imagine. Eh, nada, no pasa nada porque no está el bot de, de, de Midjourney acá activo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto acá? Aparece este bichito. Entonces, lo que tengo que hacer para, para activar el bot de MidJourney en mi servidor es simplemente invitar a Midjourney a ver, entonces miremos a ver. Le pongo acá y crear una invitación. Es que no me acuerdo cómo fue que lo hice. No. Acá. Mi journey. Mi journey. Vemos si es acá. Púchale, ¿cómo era? ¿Cómo fue que lo invité a este a este bicharejo? Mm. A ver, entremos a Midjourney. O sea, lo que estoy intentando hacer es invitar a Midjourney como un contacto mío. ¿Mm? A bots Entonces, ya, lo que tengo que darle acá es añadir al servidor. Yo lo había hecho por otro lado, pero me tocó venir al, al, al server de Midjourney y darle añadir al servidor. Y lo añado al servidor que acabo de crear. Le va a estar cambiando dos. Entonces, ese es el. Ese es el camino que acabo de descubrir yo lo había hecho a través del servidor acá por acá en algún lado había invitar a tus amigos de pronto no, acá no era personalizar enviar tu primer mensaje por acá en algún lugar había invitado directamente al servidor de Meet journey como si fuera un amigo debe ser que primero lo tenía que, que invitar como amigo, bueno, en fin no importa este camino también es válido. Cualquier, cualquier camino es válido. Entonces, entro a Mi Journey, cojo el servidor de Mi Journey y le doy a añadir el servidor. Y ahí entra al servidor de Avatar Cambiando, lo invito. Y pues el bot pues es un bot muy gentil. Eso sí me va a pedir cosas. O sea, esto lo va a poder hacer Midjourney, Journey: leer en viajes, leer mensajes, enviar mensajes, bla, bla, bla. Le digo, ok, le autorizo todo eso. Y otra vez me está preguntando si soy humano. Una inteligencia artificial preguntándome a mí si soy humano. Pero bueno, listo. Ya, con eso, eh, metí a MidJourney como participante de mi eh, servidor. Si se dan cuenta, ahora aparece Avatar Camión 2, que es mi cuenta que acabé de crear, y MidJourney Bot. Entonces, ahora sí puedo pedirle a MidJourney cosas. Imagine. Miren que ahora sí me apareció. Eh, ok, Stephanie. No bueno, Carlos, Stephanie, con mucho gusto. La idea es que lo utilicen. Después nos cuent me cuentan ahí en el, en el chat qué lograron. Me gustaría ver también qué lograron ustedes hacer. Voy a intentar hacer algo eh, divertido. Voy a intentar hacer algo. Ah, ¿saben, qué voy a ¿Saben qué quiero hacer? Quiero coger una foto de, de mi perrita Pug y hacerla hacer algo. O sea, como que, la, como que Leia o Fiona, las perritas, estén haciendo algo eh, en algún lugar. Entonces, eso es un, un truquito. Entonces, voy a buscar. Ah, no. Ya, no lo voy a hacer con, con Fiona y con Leia. Lo voy a hacer con la gatica de mis papás, que se llama Mina. Entonces, voy a descargar una foto de Mina que tengo acá que tomé hace poquito. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, Vamos a hacer dos cosas. Primero, probar cómo funciona este prompt directamente en mi servidor, pero también eh, hacer un prompt basándome en una imagen existente. Entonces, voy a añadir primero que todo, subir la imagen. A ver, ¿dónde quedó? Lo primero que todo es su Ay, quedó en HTML. Uf. Guardar cómo. Mm, no puedo... No puedo bajar las imágenes desde Instagram directamente. Entonces, voy a buscarla en Facebook, la misma imagen. Lo primero que uno tiene que hacer es subir eh, la imagen al servidor de, de Discord que uno tiene. Y a partir de ahí ya puede, digamos, como utilizar el link de esa imagen para hacer cosas. Ya les voy a mostrar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, es bajar otra vez la imagen de Mina. De mi gatica Mina. Creo que ya, ya, ya, ya me estoy imaginando qué voy a hacer con esa imagen. Es una foto que tomé hace poquito de Mina en una, en una silla en la sala de la casa de mis papás. Entonces, puede hacer que en vez de que esté en la sala de mis papás, esté en, la, en el trono de Game of Thrones. Eso es lo que quiero lograr. Vamos a ver si lo logro. Esta es la imagen. ¿Listo? Entonces, ya la, ya la subí. Ya la, la voy a dar a enter. Listo. Entonces, con esto ya quedó en el servidor de Discord. ¿Listo? Entonces, lo que voy a pedir, lo que voy a sacar ahora es el link, digamos, de, de la imagen, el link web de la imagen, que sería básicamente este que está acá. O puedo darle acá, copiar dirección de la imagen. Es lo mismo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle a mi journey imagine prompt y el prompt es la, la imagen, la dirección de la imagen, o sea, pego el link y le digo as mm, mm, sitting in the run of game of runs. Sí, ¿cómo se llama el trono de, de Game of Thrones? De, game, de, de juego de tronos en, en inglés, no sé. No sé cómo se llama el trono de espadas. No, no sé cómo se llama. Bueno, probémoslo a ver cómo sale con esto. Y lo voy a poner otra vez, guión, guión, B, 4. Vamos a ver. Listo. Ahí. Está funcionando. Entonces, si se dan cuenta, lo chévere es que acá ya no tengo que pelear para encontrar mi imagen. Mi, mi mensaje eh, en, muchas, en muchas imágenes de muchas personas, y, y además es privado, es otra otra ventaja. Lo que estoy haciendo acá, solamente lo estoy viendo yo. Oh. Mm. Mm. Curioso, ¿no? O sea, lo que hizo... O sea, no es el trono de Game of Thrones. Venga, vamos a ver si tiene un, un nombre... Eh. El, tiene un nombre el trono. ¿Cómo se llama el trono de Game of Thrones? A ver, miremos de todos modos el resultado. Oh, o sea, no, no, no identificó el, el trono de la película. Tampoco cogió a Mina tal cual. O sea, lo que hizo fue reinterpretar la imagen como, como se le dio la gana. O sea, cogió un gato y otras sillas. Pero está igual chévere, ¿no? O sea, como... Si yo tengo una imagen de referencia, o sea, yo puedo hacer una maqueta en mi casa de referencia y pedirle cosas para que me genere imágenes con esas cosas. O sea, lo que sí generó fue un trono, pero generó un trono muy, muy clásico, está, está lindo. Lo único que no me gustó es que no quedó, no quedó mi gata, no quedó Mina ahí en el trono. Me hubiera encantado que quedara Mina y no otro gato. A ver, el trono de hierro. ¿Cómo se dice eso? Iron... Iron, ¿cómo se dice el trono de hierro en inglés? ¿Mmm, Iron Tron, vamos a ver si se llama. ¿Sí? Iron Tron, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a ver si de pronto lo logro. Entonces, eh, voy a coger otra vez imagen. No sé cómo hacer para que me coja mi gata, para que coja exactamente la gata de la foto. Entonces, como no lo sé, se lo va a pedir como si fuera una persona. Es más, voy a hacerlo de los viejitos. Lo voy a decir, por favor. Please... Put my cat in the, eh, in, in the iron run From. from eh, Game of Thrones TV. Vamos <risa> a ver si de pronto por el lado de la decencia se logra. ¡Ay! Se volvió a poner de la versión 4. Bueno, no importa. Mm. Iremos a ver si trae más comentarios. No. A ver. no lo puso ni mi gato ni utilizó el trono de mm. tiene su ciencia ser un prompt engineer tiene su ciencia bueno, acá hay una cosa interesante y es que sí trató de hacer un gato más parecido a Mina de hecho este se parece bastante, pero lo que no lo que no logró interpretar fue lo del trono de Game of Thrones por algún motivo, entonces voy a hacerlo más sencillo Imagine this cat, this cat y le voy a poner la foto de pronto si si tuviera una foto será la foto el problema a ver bueno, voy a buscar una foto de Mina mmm, sin que no esté sentada en una silla. A ver si de pronto eso ayuda a que esta, a que esta inteligencia artificial eh, interprete mejor a mi gata. Entonces voy a buscar una foto de Mina la menina que esté donde se vea como más como en otro entorno. A ver, una foto de Mina ahora. Tratar de que sea una foto como que esté sentada. Es más, lo voy a coger como en otra posición. Voy a utilizar esta foto de acá, se las voy a mostrar. Yo no sé ya cuánto llevo con esto. Es que es engomador. Esta vaina es muy, muy engomadora. Esta puede ser una foto que no está sentada ni siquiera. Mmm, o más bien esta para enfocarme en el, en el, en el rostro, en la cara, la cabeza de la gatica este moño no sé si vaya a generar algún lío oh, ah, esta sí está mucho mejor, una foto de mina recién bañada creo que va bastante bien con el trono de Game of Thrones, entonces listo voy a utilizar esta foto entonces lo primero que hago es subirla porque si no subir un archivo, yo no sé ya cuántas imágenes me queden en cualquier momento me dice, ya mi journey, tu periodo de prueba ha terminado y nos fregamos. Entonces, ojalá con este funcione. Entonces, imagine, eh, iscat. Le voy a poner el, la dirección de esto. ¿Dónde está? ¿Copiarle el enlace el mensaje? No, toca copiar el enlace de, me toca darle clic a esto. Y coger este link. Bueno, más bien acá lo doy copiar dirección de la imagen. Listo. This cut. Y le voy a poner la dirección. Uh -huh. Sitting. Sitting in. On. Off. On. Creo que on. On the Iron Tron. Rom, eh, Game of Thrones. La voy a poner cinematic, HD, HDR, eh, 8K, Unreal. Engine en, eh, la voy a poner a esto. Mm. Ah, ya. Versión, versión. Cuatro a ver si funciona. Acepto. Y con esta nos vamos. Fue como una hora, más o menos. Creo, tenía estimado más o menos como de media hora, una hora. Creo que estuvo bien. Espero que los que vean esto en diferido no se aburran mucho. Eh, no cogió la verra casilla de Juego de Tronos. Me, me, me voy frustrado porque no cogió la... quién sabe si de pronto tiene algún problema ahí legal y por eso no la no la agarra. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver por lo menos si cogió el gato. Miren lo bonito que sí interpretó a, a un gato mojado. <ríe> Ay, sí. Y trató de hacer un trono miren es muy, muy chévere la, la, la calidad de la imagen es brutal a ver, vamos a hacer un upscale de alguna de estas esta es la 1, la 2, la 3 o la 4 entonces me voy a decidir por la que se vea más chévere de las 4 creo que la que representa mejor la mirada de Mina es la cuarta o sea, si se dan cuenta, miren la, la cara de, de mal genio que tenía esta gata entonces voy a hacerle un upscale a la cuarta a ver, ¿qué pasa? Por ahí vi. Ah, ok. Estaban están dándole comentarios de, de la gatica. Están dándole, diciéndole cosas muy bonitas a mi, a mi gata mina. Que está donde mis padres. Bueno, ya no es mi gata, es la gata de mis papás hace mucho tiempo. A ver, esperemos. Toca esperar hasta que el bot empiece. O sea, como que uno entra en fila. Imagínense cuántas personas están solicitando en este momento imágenes a Miss Journey. No, estoy frustrado. Voy a, voy a hacer un experimento y voy a hacerlo sin... Sin eh, poner la foto, a ver si de pronto eh, influye el hecho de que esté la foto. Imagine a... Eh, key, a little kitty... Eh, sitting. Qué belleza eso. Sitting. Bueno, eh, a little kitty... Mmm, Veremos a ver si from the Game of Thrones eh, TV show. Vamos a ver. Es más, voy a poner Game of Thrones HBO TV show. A ver si es un tema con con con derechos de, de la serie o el problema era la imagen de referencia. Miren esa belleza. O sea, el nivel de detalle. No sé cómo se diga en inglés recién bañado si no lo hubiera puesto, pero ya. Ahorita no lo voy a buscar. Pero miren el, el nivel de detalle, miren la cara, la expresión de verdad, yo creo que sí. Venga, a ver, hagamos una comparación. Para mí, eh, como que recoge el, la sensación que quiere transmitir Mina con su mirada en esta. No sé si, es que lo, lo interesante a ver de mi turné, es que no es que coja la imagen o coja fragmentos de la imagen. Eso es algo muy importante que después podemos debatir ya a profundidad con otras personas. Sería muy chévere. Y es que Mid Journey no coge partes de imágenes. Lo que hace es eh, decodificar las imágenes con las cuales ha sido entrenado y volverlas a codificar de un modo diferente. Entonces, no es mucho es más parecido a lo que hace de verdad un ser humano en la creatividad que a lo que hace una inteligencia artificial clásica lineal. Entonces, eh, es muy bonito cómo interpreta cosas de la, de la imagen original, como el color del fondo. Lo, sí, lo pone acá, como que es algo que se vea en el fondo, pero pareciera que estuviera como en una en un trono de verdad. Con, yo no sé dónde salió, por ejemplo este tema de, de las barandas atrás, eh, estos pelos ahí que se le caen, o yo no sé qué sea eso. La, la pose, el gato es diferente. En fin, me encantó. Me encantó el resultado de este, de este ejercicio. ¡Ay, por fin! Entonces, sí tenía que ver la foto. Sí tenía que ver la foto. <risa> Como le puse a Kitty, o sea, un, un gatico bebé. Entonces, eh, ¿qué salió esto? Ay, no, eso está genial. Eh, hagámosle un upscale ya para, para finalizar. Alguna de estas. ¿Cuál está más bonita? ¿Esto qué es? Yo no sé qué es lo que hay acá abajo. Me, me da curiosidad esta imagen de abajo porque parece que hay un contexto. Entonces voy a tratar de hacerle un upscale ya para cerrar a esta de acá. A ver, qué, ¿qué es lo que la inteligencia artificial me quiere decir que es esto que está acá? ¿Es un ratón? ¿Es un juguete? ¿Qué será eso? Pero bueno, me, me, me salí contento porque puedo hacer una foto de un gato eh, en, un, en, el, en el trono de juego de tronos. Lo triste es que no fue mi gata. Entonces, eso significa que tengo que ser mejor aún en el cómo le pido cosas a, a la inteligencia artificial. A ver. Bueno, mientras tanto, eh, la idea de este año, mis queridos avatares, es empezar a hacer este tipo de videos, este tipo de transmisiones. La idea es que lo voy a hacer... Ojalá una vez a la semana, sería como mi, mi ideal, eh, haciendo experimentos, probando cosas, mostrándole tecnología, hablando sobre cualquier cosa. Tengo ya varios amigos que están interesados en, en compartir sus conocimientos, sus historias o simplemente hablar sobre algún tema en específico. Pues, entonces, eh, los invito a seguirme en los canales de Facebook, en el canal de Avatar Camián, en YouTube. En Instagram también encuentran como Avatar Camián. Eh, en Twitter, si quieren, ahí también como que publico noticias y hay debate. Me encanta debatir en redes sociales, ustedes lo saben muy bien. Eh, entonces, nada, los invito a que me sigan, a que pues apoyen este tipo de, de iniciativas para que se sostengan, para que lo, lo podamos seguir haciendo. Ah, me encanta. ¿Qué tal la cara de tristeza? Y efectivamente era un ratón, pero era un ratón gordo y feo, raro. O sea, esto de dónde carajo se lo habrá sacado la inteligencia artificial. La asociación del gato con un ratón acá. Guau, wow, es extraño. Algo interesante es que creo, o sea, este no es el trono exacto de Game of Thrones. Miremos a ver cómo es el Iron Throne de verdad. O sea, creo, diseñó un trono a la medida de, eh, del gatico. Miremos cómo es el, el, el trono como tal. Miren, miren cómo es. O sea, es diferente, ¿no? Es mucho más grande, más imponente. Esa es una versión miniatura. O sea, es un diseño, un rediseño del, del trono original adaptado a un lindo gatito y triste. Sí, realmente no es buena idea estar sentado en ese trono mucho tiempo. Bueno, listo. Entonces, mis queridas, queridos avatares, espero que les haya gustado esta pequeña sesión. Nos veremos en próximos lives del de canal de Avatar Camián. Eh, un placer eh, estar acá. Cuídense mucho. Que tengan un feliz sábado, un feliz domingo. Nos vemos. Chau, chau, chau.